Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Youtube de Clínica ofensarud Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia traumatológica. Hoy os vamos a hablar de la diferencia que existe entre una fisura y una fractura y también os vamos a dar respuesta a una pregunta que nos suelen hacer mucho en nuestra consulta y es de relación a un tipo de fractura que se está dando mucho en los últimos tiempos sobre todo debido a que hay un aumento de actividad deportiva. Os vamos a hablar de las fracturas por estrés. ¿Pero qué es una fisura? Una fisura es una rotura de la parte superficial que recubre el hueso, es decir, la cortical. En algunos casos puede afectar a la parte trabecular o esponjosa del, del hueso, pero nunca sin que exista desplazamiento de los dos extremos óseos, es decir, la fisura es estable. Sin embargo, en las fracturas, por lo general, ya existe discontinuidad en los extremos óseos, es decir, son roturas de la totalidad del hueso, desplazándose en mayor o menor medida en las estructuras óseas. Dentro de las fracturas hay muchos tipos, pueden ser simples múltiples o con minuta y dependiendo de cómo sea la fractura se aplicará un tratamiento u otro es decir se pueden reducir la fractura se puede movilizar con escayola o férula o bien se puede realizar cirugía dentro de las fracturas encontramos las fracturas por estrés son fracturas que se producen bien por tracción repetidas de un músculo o bien por un traumatismo repetitivo llegando por lo tanto a fracturar o fisurar un hueso es decir son producidas por causas indirectas cómo se diagnostica una fisura o una fractura el diagnóstico de una fractura en un alto porcentaje se realiza a través de una radiografía, mientras que en las fisuras y en las fracturas por estrés en muchos casos pasan desapercibidas, por lo que se necesita alguna otra prueba complementaria como puede ser un TAC o una resonancia magnética. ¿El tratamiento cómo lo realizamos? Por lo general, el tratamiento que se sigue tanto para las fisuras como para fracturas es la inmovilización, ya sea con escayola o con otro dispositivo de inmovilización para que el hueso fracturado o fisurado no se mueva y por consiguiente no se desplace. Hay veces que las fisuras no se inmovilizan, bastan con realizar un correcto reposo. Una vez que el hueso ha pasado por las distintas fases de consideración, el paciente habrá perdido parte de su masa muscular y la articulación a la que pertenece ese hueso está rígida. Y es aquí donde entramos los fisioterapeutas, ya que nuestro objetivo, por un lado, está por ganar la masa muscular perdida y ganar también la amplitud articular de las estructuras afectadas. ¿Pero en qué consiste el tratamiento fisioterápico? Primero, durante la inmovilización, se puede aplicar, por un lado, magnetoterapia, siempre y cuando el paciente no tenga una prótesis placa o tornillo. La magnetoterapia nos va a ayudar a que nuestro proceso de consolidación ósea se acelere y por consiguiente nuestra recuperación sea mucho más rápida. Por otro lado, se le recomendará al paciente una serie de ejercicios para que la pérdida de masa muscular y la rigidez articular no sea tan grande y después de la inmovilización se recomienda realizar drenaje linfático que nos va a ayudar para eliminar los restos de hematomas o la linfa producida por la fractura y también se realizarán ejercicios de tonificación y fortalecimiento y además se van a mandar ejercicios para ganar la amplitud articular.